Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. Hoy te voy a mostrar tres alternativas viables para usar Photoshop. Bueno, no son Photoshop, son alternativas, pero funciona muy bien y lo mejor que es online. ¿Te gustaría aprender eso? Pues vámonos con el intro. Y bueno, antes de empezar, decirle que ya este viernes el lanzamiento oficial de mi curso Photoshop 2020 para principiantes. Y pues, durante los primeros tres días, estará disponible de forma gratuita. ¿Para quién? Para todo aquel interesado, para todo aquel que se inscribe en la lista de espera. Será posteado primeramente en la plataforma Udemy, como ven acá. Ya lo he mandado y está en proceso de revisión. Y es un curso enfocado para principiantes donde se explica detalladamente cada punto de Photoshop. Aquí les voy a mostrar un poquito el programa de clase. Miren todo el contenido que tiene. Ahí está. Y pues bueno, si te interesa, pues te voy a dejar en este video... Un enlace para que te apunte a la lista de espera para que el viernes 28 pues se te mande el correo de inscripción gratuito a este curso de photoshop que estará disponible tres días de forma gratuita como estrategia de promoción y bueno ahora vamos a ver cuáles son estos tres software online como alternativa de photoshop un dato importante y es que estos software no pretenden reemplazar photoshop en cuanto a funcionalidades Bien, Photoshop es un programa uh, muy robusto, muy fuerte, lleva 30 años en el mercado, salió en el 1990 y obviamente es un programa que abarca muchos puntos que a lo mejor estos programas en línea no lo abarcan, pero como alternativa para hacer cosas puntuales pues son ideales. Así que vamos a verlo y sobre todo que son gratis, <ríe> son gratis. Y tenemos a Pixlr, Peace Peace LR prácticamente era lo que Adobe debió de hacer hace mucho tiempo como propuesta de Photoshop Online y la gente de Autodesk se le fue adelante. Prácticamente es un Photoshop ligero que te permite hacer trabajos en línea. Funciona con capas, como lo ven acá, yo puedo añadir capas y puedes trabajar con ellas de forma superpuesta, que es lo que hacen las capas. También yo puedo hacerle ajustes básicos a cualquier fotografía, como lo ven acá, para conseguir resultados diferentes, tal y cual se ve en Photoshop. Uh, me permite uh, descargar una fotografía una vez que yo haga trabajado con ella. E incluso yo puedo colocar la URL de una fotografía y trabajar de forma remota con ella. Así que PIS LR es nuestra alternativa número uno. Seguimos con photo, fotopea, Photopea, Photopip.com. Es una versión un poquito más robusta que Pixlr y pues incluso me permite o soporta archivos en formato RAW. Vamos a la File Open y vamos a buscar un archivo en formato RAW. Para los que no lo saben, el formato RAW es el negativo digital de la cámara bien es el formato que conserva todos los detalles en la fotografía y miren que automáticamente yo abro una fo una fotografía con este formato pues se abre como un mini cámara raw que yo puedo hacerle cambios notables al archivo raw y luego abrirlo directamente en este programa o descargarlo en formato jpg que es el formato de archivo habitual también me permite trabajar con capas y tiene una interfaz muy parecida a lo que es el photoshop um, la desventaja sería de este es que pues presenta ciertas limitaciones y para todo a lo mejor eh, aprovechar todo el potencial pues necesita pues una suscripción pero uh, para hacer cosas básicas la versión de prueba resuelo así que es nuestro número 2 photop.com ahora seguimos con ipc.com IPC los que hablan inglés, bien, eh, yo seleccioné este en vez de Canvas. Que a lo mejor muchos preguntan, pero Canvas tiene que estar ahí. Lo que pasa es que Canvas o Canva yo lo veo no como un editor de fotografía, sino como un repositorio de plantilla donde tú uh, tienes plantilla, le hace todos los cambios que tú quieras, el, el texto, imagen y listo. Es bueno para hacer trabajos rápido sin embargo. A veces cuando lo usamos con mucha frecuencia y dependemos de él, pues nuestra creatividad se limita mucho porque todo no lo pone en bandeja de plata. Así que eh, sopesé y pues me quedé con este. Que más Photoshop, digamos como es una especie de Lightroom, porque lo que te permite hacer es ajustes uh, globales a la fotografía, aunque tiene una que otra uh, herramienta que me permite hacer ajustes locales como la herramienta de borrar background, como el clone tool, entre otras. Herramientas que son propias de Photoshop, pero que aquí también la tenemos. Uh, usted puede ver en tiempo real lo que usted hace. Ahí lo ven. Recortar, uh, retocar la cara, todo eso. Y luego que usted acabe le da a guardar. Y si se registra, pues todo lo que usted hace. Se queda guardado como parecido a Canva, como en una especie de nube o de servidor online. Bien, entonces estas son las tres alternativas online. Pero si usted quiere trabajar desde la PC, también tenemos alternativa. ¿Y cuáles son estas? Bueno, tenemos de entrada lo que es GIMP. GIMP eh, tiene muchos años ya en el mercado y pues ha tenido um, cierta entrada en el mundo del diseño gráfico. Incluso casi en términos profesionales. Uh, ya yo lo descargué y pues vamos a verlo. Aquí está. Le doy a abrir. Recuerden que lo pueden descargar desde su página oficial y es completamente gratis. Este se instala en la computadora. Y pues usted puede hacer uh, un proceso muy parecido a Photoshop, aunque carece de algunas funcionalidades como trabajar con 3D. Y algunos filtros puntuales pero como dije como alternativa para hacer trabajos puntuales o un específico en una área pues son recomendables está cargando un poquito porque fue, pues primera vez que lo voy a abrir porque siendo honesto no uso estas, estas alternativas pero se lo estoy mostrando por si un, no sé tiene una pc que no tiene photoshop pues puede usarla y aquí está tiene algunas herramientas parecidas un interfaz también igual a photoshop se pudiera decir también trabaja con capas ahí está así que tenemos también a gif como programa para trabajar desde su computador ahí está ahí está Bien, ok, ahí está y listo. Y ya para acabar, tenemos lo que es Crypta. ¿Qué es Crypta? Es un programa, no se puede decir que es Photoshop. Ustedes saben que con Photoshop nosotros también podemos pintar. Es una dimensión que tiene Photoshop, la ilustración digital. Entonces, este programa abarca esta dimensión. Es un programa ideal para personas que les gusta el dibujo. Es, usted lo baja en la PC y pues provee excelentes funcionalidades para lo que es esta, esta área del dibujo o la, o, la, o la ilustración digital. Es parecido al programa que se llama a Corel Draw o Corel Painter, me parece. Y pues nada, no lo descargué porque no me interesa el dibujo, no me gusta el dibujo, pero lo que le gusta el dibujo y pues deseen una alternativa gratuita, sobre todo, pues aquí tenemos lo que es Cripta. Y ya con esto tenemos no tres, sino cinco alternativas a Photoshop para trabajar con actividades puntuales en caso de que no... No tenga Photoshop instalado en una PC o que quiera a lo mejor disfrutar de programas libres o de código abierto. Así que nada, Dios te bendiga mucho. Espero que te haya gustado el video. Y si te gustó, ya sabes, te suscribes y nos apoya en el canal. Dios te bendiga mucho y chao, chao.